En este video tutorial vamos a ver cómo hacer una actividad de aprendizaje de H5P denominada imagen hotpot imagen interactiva que nos va a permitir añadir puntos interactivos en una imagen aquí vemos un ejemplo de este tipo de actividad de H5P es una imagen del campus virtual y hemos añadido unos puntos interactivos aportando así mayor información podemos añadir tantos puntos de acceso como queramos poner un contenido emergente asociado y además seleccionar el tipo de icono y color del punto interactivo. Aquí hemos elegido el icono del más y con un color verde. Este tipo de actividad de H5P puede ser interesante para reforzar o repasar contenidos asociados a una imagen o para ofrecer información. Una vez que hemos visto este modelo vamos a ver los pasos para crear nuestro output o imagen interactiva tenemos que ir al banco de contenidos bloque izquierdo parte inferior banco de contenidos y pinchamos en agregar nos sale el listado de contenidos interactivos H5P y buscamos imagen hotpot lo podemos buscar por orden alfabético y pinchamos se abre el editor de puntos interactivos de imágenes y añadimos el título. Vamos a poner imagen Hotpot Campus Virtual. Añadimos la imagen de fondo, la imagen donde añadiremos esos puntos interactivos. Pincho en agregar y busco la imagen donde la tenga guardada. Yo la tengo en el escritorio y la selecciono. Ya tengo la imagen. Aquí nos permite editar la imagen de una forma sencilla y en editar copyright, añadir el título, autor, año, origen, licencia, versión de la licencia. Como texto alternativo para imagen de fondo, voy a poner entorno de doctorado y posgrado del curso académico. Aquí seleccionamos el tipo de icono o bien podemos subir una imagen o elegir entre los que vienen por defecto, que serían todos estos. El modelo que vimos al inicio del video tutorial tenía el icono de hotspot con un más y en color verde. En este caso, vamos a ver otro modelo. Voy a elegir un, el icono de información y un color tirando a lila. El siguiente apartado son los puntos calientes. Ya hemos subido la imagen, hemos seleccionado el tipo y color de nuestro punto interactivo y ahora tenemos que señalar dónde queremos colocarlo. Vemos la imagen en miniatura y donde queremos colocar ese hotspot o el punto interactivo tenemos que hacer clic y se muestra un pequeño círculo de color verde. Pero para verlo mejor, dónde colocar esa interacción pinchamos en el icono de la lupa para cambiar el tamaño de la imagen ahora vemos más grande la imagen y colocamos haciendo clic el punto interactivo yo lo voy a poner aquí en la parte superior izquierda el encabezado es el título del punto interactivo voy a poner de título universidad de la laguna como contenido podemos seleccionar si queremos poner texto vídeo imagen voy a seleccionar en este caso texto y se nos abre un pequeño editor para escribir la información que queremos añadir en este punto. Tengo la información que quiero añadir. Lo voy a copiar y pegar en este espacio. Esta es la información sobre la Universidad de La Laguna que quiero copiar y pegar. Copio, control C y pego, control V. Ya tengo la información y puedo continuar añadiendo un nuevo punto interactivo. Pincho en agregar, en este botón de color azul, si se fijan, nos vuelven a salir de nuevo en la imagen y debemos pinchar donde queremos este nuevo punto interactivo. En la lupa, pincho para cambiar el tamaño y así ver mejor donde colocar el punto interactivo. Voy a colocarlo en la parte de arriba, donde dice entornos virtuales, porque quiero añadir unas imágenes de las escuelas y facultades del campus virtual. En el encabezado, quiero poner como título, Imágenes, Escuelas y Facultades, Campos Virtual. En Contenido Emergente, en esta ocasión selecciono Imagen. Añado la imagen, pinchando aquí, la busco y selecciono la imagen de la Facultad de Ciencias, que es la que quiero poner. Ya la vemos en miniatura. Texto alternativo, ponemos facultad de ciencias. Podemos poner también el texto al pasar el ratón por encima. Imagen, facultad de ciencias. Y quiero seguir añadiendo más imágenes, pero que salgan en el mismo punto interactivo. Lo que hago es pinchar en agregar pero si nos fijamos en este botón de color gris nos indica que, lesione, que seleccionemos de qué tipo de contenido queremos añadir pinchamos imagen de nuevo pinchamos en agregar buscamos la imagen ahora quiero añadir la imagen de la facultad de farmacia y ya la veo en miniatura como texto alternativo pongo Facultad de Farmacia texto al pasar el ratón por encima Imagen Facultad de Farmacia si queremos ir añadiendo más imágenes le daríamos de nuevo a este botón de color gris si quisiéramos añadir un nuevo punto interactivo pincharíamos en agregar entidad, si nos fijamos aparecen mayúsculas y en color azul. Yo lo voy a dejar así en este ejemplo, con dos puntos interactivos, uno de texto y el otro con imágenes. Le doy a guardar y podemos visualizar nuestra imagen hotpot, la imagen interactiva, con los dos puntos interactivos que hemos creado. Uno con la información de la Universidad de La Laguna, y el otro punto, con las imágenes de escuelas y facultades del campus virtual. Así, como hemos visto, podemos crear este tipo de contenido de H5P, imagen interactiva. Por último, no olviden que al terminar de realizar las actividades en cualquiera de los entornos, deben cerrar la sesión. Asimismo, si necesitan realizar una consulta o resolver una incidencia, pueden contactar con el soporte técnico del campus virtual.